Bienvenidos al segundo módulo del MOOC Recursos Educativos Abiertos. Mi nombre es Karen López y hago parte del grupo de E-Teachers de EcoLearning que los acompañan en esta ruta de aprendizaje. Este módulo tiene como propósito familiarizar a los participantes con la noción de publicaciones de acceso abierto, sus características y posibilidades. El acceso abierto a la literatura científica se refiere a la posibilidad de que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y usarlos con cualquier otro propósito que sea legítimo. La única restricción para la reproducción y distribución de textos de acceso abierto es que se debe otorgar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser reconocidos y citados de forma adecuada. Generalmente, instituciones interesadas en la investigación, como universidades y gobiernos, financian proyectos. Los investigadores envían los resultados de sus proyectos de investigación a revistas científicas para que sean publicados. En las revistas, los artículos son revisados y aprobados por otros investigadores. El problema con este modelo es que las editoriales se encargan de compilar y de vender un conocimiento que se ha generado en su mayor parte con dinero público. Por esto, el acceso abierto a la información propone el acceso universal y gratuito a la literatura científica. Hay dos vías para este acceso abierto, la ruta dorada y la ruta verde. La ruta dorada se refiere a la publicación de artículos en revistas de acceso abierto. En este caso, los autores o las instituciones pueden tener que pagar un porcentaje o el coste total para que los textos sean publicados y para que cualquier usuario pueda acceder a ellos de forma gratuita. La ruta verde, por su parte, consiste en que los mismos autores depositan los artículos, autoarchivo, en repositorios institucionales o temáticos. Veamos algunas diferencias entre la ruta dorada y la publicación en editoriales tradicionales. En editoriales tradicionales los derechos de autor pertenecen a la editorial, mientras que en los modelos de acceso abierto estos derechos pertenecen a los autores. Los costes de publicación son mayores en las editoriales tradicionales. El tiempo de espera... Puede estar entre 3 y 12 meses en las editoriales tradicionales, mientras que en el acceso abierto la publicación puede ser inmediata. La edición y el soporte técnico está a cargo de los autores en las editoriales tradicionales y en los modelos de acceso abierto, pues estos elementos son a petición. Finalmente, en las editoriales tradicionales no hay un acceso a la versión previa del manuscrito, mientras que en el acceso abierto sí. La ruta verde, como se mencionó, se refiere a la publicación y depósito de los textos por parte de los mismos autores en repositorios de acceso abierto. La base de datos Sherpa de la Universidad de Nottingham incluye varios proyectos relacionados con esta posibilidad, entre ellos Romeo, Julieta y Open Door. Al buscar en Sherpa Romeo, se pueden identificar las características de las revistas y de las condiciones de publicación, difusión y uso de la información de los artículos. Por ejemplo, se puede identificar si el autor puede archivar y publicar la versión previa y la versión revisada del texto a través de otros medios. Dulcinea es el análogo español de Sherpa. En Dulcinea se ofrece información sobre los derechos de autor de las obras y cómo estos pueden afectar las condiciones de autoarchivo y difusión a través de otros medios. En el acceso abierto vamos a encontrarnos con revistas con distintas características. Algunas revistas requieren un embargo de entre 6 a 12 meses y pasado este embargo se pueden depositar los textos en bases de datos abiertas. En otras revistas el autor retiene los derechos y paga por la publicación de sus obras. En otras el autor no paga por la publicación de sus trabajos y el acceso de los usuarios es gratuito. Entre estos tenemos el directorio de revistas de acceso abierto DoAJ, del que hablaremos en un segundo. Finalmente, tenemos modelos híbridos en los que la editorial da a elegir al autor la posibilidad de publicar su trabajo y de pagar para que sus textos sean de libre acceso. El directorio de revistas científicas DOAC es uno de los directorios más importantes en el mundo, pues proporciona acceso libre y abierto a sus fondos y abarca todas las áreas de conocimiento y en distintos idiomas. Este directorio busca incrementar la visibilidad y el uso de las revistas científicas de acceso abierto. Una vez nuestro texto ha sido publicado en una revista especializada, podemos preguntarnos dónde depositarlo para que distintas personas puedan acceder a él. En este caso, los textos pueden compartirse a través de páginas web personales o de grupos de investigación y también en repositorios institucionales o temáticos especializados. Tenemos aquí el ejemplo de la página del grupo de investigación, evaluación de la ciencia y de la comunicación científica de la Universidad de Granada, que archiva y difunde las publicaciones de sus integrantes. Algunas ventajas de las páginas web personales o de grupos de investigación son que responden a la propia identidad, se pueden incluir todo tipo de materiales, también se pueden integrar y enlazar las publicaciones a la hoja de vida o perfiles de los investigadores. Los metadatos se pueden organizar a gusto de los creadores, entre otros, aunque esto implica un esfuerzo importante. Repositorios como ILIS sobre biblioteconomía y documentación representan también ciertas ventajas para los usuarios, como la permanencia de los enlaces, la estabilidad temporal y metadatos ajustados a las búsquedas. De hecho, la información sobre publicaciones que se encuentran en las páginas personales o de grupos de investigación pueden integrarse a repositorios y así los textos pueden tener más posibilidades de ser consultados. Si estamos buscando información sobre repositorios, contamos con la herramienta OpenDoor, que es un directorio de repositorios de acceso abierto. OpenDoor proporciona listas simples y también permite hacer búsquedas tanto por repositorios como por contenidos. Veamos ahora los pasos a seguir para dar acceso abierto a un trabajo. En primer lugar, nos han aceptado un artículo en una revista especializada. En segundo lugar, revisamos las políticas de acceso abierto de la revista. Con los permisos pertinentes en la revista, difundimos el texto en distintos lugares, como páginas web del grupo de investigación, página web personal, repositorio temático, etc. Estos sitios, más la revista, son las puertas de entrada de los lectores a nuestro texto. Con todo esto conseguiremos que nuestro trabajo sea fácilmente recuperable en Internet. Pocas personas buscan directamente en las páginas web personales o en los repositorios, pero incluir las publicaciones en estos sitios garantizan la entrada a buscadores como Google, Google Académico y otros motores. De esta manera, nuestro trabajo podrá estar disponible en repositorios como e o como Recolecta. Puede estar disponible también en, en motores de búsqueda científicos como Cyrus o Scientific Web Plus. O en buscadores más generales, pero muy utilizados como Google o Google Académico. Aquí podemos ver cómo la versión completa de un texto puede quedar localizada en múltiples fuentes. En esta última parte de la presentación, identificaremos a qué se le denomina revista de impacto. Las revistas son clasificadas dependiendo de la frecuencia y del impacto de sus citaciones y se han establecido distintas medidas para dar cuenta de estos aspectos, por lo que existen distintos índices. Tal vez la medida más usada en la clasificación de las revistas es el factor de impacto del Journal Citation Report, este índice se usa principalmente en las distintas ciencias, aunque en las artes y humanidades no hay específicamente medición con este factor, por esto se suelen considerar otros criterios. El factor de impacto se refiere al número de citas recibidas en determinado año por los trabajos publicados en los dos años anteriores, dividido entre el número de trabajos publicados en los dos años anteriores, en el ejemplo en pantalla, si queremos identificar el factor de impacto del año 2006, debemos considerar el número de citas de ese año por los trabajos publicados en el 2004 y 2005, dividido en el número de trabajos publicados en el 2004 y 2005. El factor de impacto establece una jerarquización de las revistas, entonces las que tienen un mayor factor de impacto se suelen ubicar en el cuartil 1 y se consideran las más importantes en un área del conocimiento. En pantalla se evidencian algunos ejemplos de revistas españolas con factor de impacto en el Journal Citation Report en el 2009, aunque cabe mencionar que esta información se actualiza constantemente y puede ser consultada en Internet. Con esta información terminamos nuestro segundo módulo. Esperamos que estos contenidos les permitan explorar distintas opciones de publicaciones de acceso abierto. Muchas gracias.